Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal en esta ocasión os traigo una serie de lances entre los que se han abatido tres diamantes el último tras la última actualización y sin más preámbulo comenzamos vamos comenzando un faisan un faisán, un faisan venga abatido estoy aquí en rancho del arroyo en el suroeste en la zona de donde podemos encontrar faisanes acabo de disparar a uno vamos a ver qué es donde está que no te veo dónde está Faisán? vemos el impacto pero no veo venga para búscamelo Búscamelo ya, ya vemos el contorno estaba detrás del arbusto estaba detrás del arbusto vamos a ver un oro 18 con 10 la verdad es que es un, un animal bonito y un tiro precioso sabido vamos a disecarlo y vamos a continuar ...seguimos escuchando ahí llamadas... ...vamos a mirar por los primáticos ...y a continuar con... con la caza... ...en estas tierras mexicanas... ...nos hemos venido a, a la zona central... ...entre el lago que está en la hacienda y... ...y el lago grande... ...vamos a ver... ...mira ahí vemos algo... ...entre las hojas... ...voy a ver si me puedo acercar mejor... ...mira si tenemos una hembra... Ahí tenemos una hembra Nos vamos a agachar para poder acercarnos A ver si hubiera algún macho cerca Vamos a mirar ahora pero te quédate, te Que te me pones delante Vamos a ver Mira, ahí tenemos, mira, un nivel 3, un nivel 3 Un nivel 3 de cola blanca Cogemos el 30-06 Calibramos la distancia y Disparamos ...ha batido el animal... ...vemos que sale corriendo, no ...pero ya ha caído... ...ya ha caído... ...así que vamos a recogerlo... ...venga perrete... ...búscamelo... ...que ese no estaba muy lejos... ...ya sale perrete corriendo... ...ya vemos ahí la presión cinegética... ...y vemos donde... ...donde estaban señalados con los paraguitas... ...tanto la hembra como el macho que hemos abatido... ...escuchamos ahí una... ...una advertencia de ciervo mulo... ...y vamos a así que acercarnos despacito a ver si lo podemos localizar también ahí vemos los hábitats donde estaban vamos a ver ya vemos el, el contorno de nuestro cola blanca nivel 3 y torrete ya nos está llamando que, que lo ha encontrado pues como os digo que se ve el lago que está el lago grande que está cerca vamos a ver ...de los habitat, la zona... ...quedaros con la zona para saber cuándo tenéis que venir a, a cazarnos... ...un diamante, 271... ...una cuerna muy bonita, la verdad que sí... ...y una puntuación también muy aceptable... ...en un diamante... ...así que lo... ...que lo vamos a... ...a qué ¿Qué cuerna tiene... Mira, ...lo desecamos y os pongo el mapa para que veáis dónde, dónde ha sido batido... ...veis aquí en el... ...en el lago grande que tenemos aquí en, tengo puesta ahí una, una tienda de campaña y abajo es donde me ha atado antes el, el falsar así que vamos a, a continuar la caza vamos a mirar a ver si por la orilla encontráramos algo seguimos mirando pero no no vemos nada vamos a acercarnos hasta, hasta la orilla venga aparentemente conmigo que tal que de activo vamos a mirar seguimos avanzando vemos los hábitats por donde han pasado los, los animales y ya llegamos a, a la orilla del lago a ver hubiera algún animal cerca y pudiéramos hacer un, un lance no vemos nada Vamos a acercarnos aquí, que tenemos más hábitat, que esta es muy, muy buena zona que se acercan los animales a ver Ya estamos aquí en la orilla y vamos a mirar con los prismáticos. Y no, no vemos nada en esta zona, así que nos iremos a, hacia el centro, hacia la hacienda, a ver qué, qué nos encontramos por ahí. A ver si tenemos suerte y nos encontramos al ciervo mulo antes que escuchamos la, la llamada Mira, ahí tenemos un coyote Mira, un legendario, un legendario, un legendario Cogemos nuestro rifle y disparamos Abatido el animal Mira, ahí salen otros corriendo A ver si puedo hacer el lance Sale otro ahí No, habíamos dos nah, ese fallado a ver, ahora a este... Sí, a ese sí le he no. ese le he dado. Yo creo que el primer también le di la pata. Pensé que había dado largo, pero creo que le di la pata. Así que vamos a, a recoger a nuestro coyote legendario. A ver qué puntuación nos arroja. Ya sale la esta que hay como una, como una salvación. Vemos ahí en el contorno cian. Y a ver la puntuación que nos arroja nuestro animal. Un diamante 57,80. Madre mía, el coyote de más puntuación que, que he batido. Es el, el coyote con la puntuación más alta. Así que lo voy a, a disecar, os voy a poner un poquito el mapa. Para que veáis dónde ha sido. Muy cerquita de donde se ha batido el, el ciervo de cola blanca, prácticamente al lado. Y ahora vamos a buscar el otro coyote que yo creo que se no, nos va a penalizar por lo que le he dado mal. yo creo que la primera le he dado una pata y la segunda yo creo que le he dado en el estómago o, o los cuartos traseros. ¿Dónde estás? Que no te veo, Perrete ya me está llamando, me he despistado un poquito, ya tenemos ahí localizado a que nos está diciendo, oye que he encontrado la sangre, vente para acá. Sí, ya vemos ahí hay el sangrado pero el sangrado que estamos viendo por lo que estoy viendo es un sangrado muy pequeño un sangrado medio nada eh, en órgano no vital así que no nos va a penalizar ahí escuchamos las llamadas de advertencia pero vamos a recoger a nuestro coyote a ver qué qué categoría y qué trofeo nos va nos va a arrojar nada un bronce porque le hemos dado mal ver la hemos del el estómago y el en carne Así que nada Y ahora sí os voy a poner el mapa con más detenimiento Para que veáis Dónde han sido abatidos los animales ¿Veis? Ahí arriba un poquito al norte ha sido donde ha sido abatido el ciervo de cola blanca Y abajo el coyote Escuchamos ahí las llamadas de De apareamiento y de advertencia Vamos a ver, estamos ya hemos instalado la nueva actualización, a ver qué tal se comporta. No me gusta mucho porque las, las pistas tienes que mirar las huellas hacia abajo para poder activarlas, si no, no no podemos activarla. Vamos andando hacia el sonido de los faisanes. A ver qué, qué nos encontramos. Mira, ahí vemos a uno volar. A ver si puede hacer lance a estos. Nada, ese fallado Y ese creo que también Ahí se nos para una hembra Venga, levántate Vamos a ver Nada, ese le fallado Ahora sí le he dado Ahí viene otro Venga Abatido Madre mía he ha ese cartucho el, el, Al primero creo que, que lo fallé No sé, ahora, ahora Perrete no lo buscará Venga frente, búscamelo Vamos a, a recoger a este primero, que ha sido el segundo que hemos disparado. Venga, aparte, buscámelo. Sí, sí, están, están muertos. Vamos a ver la presión energética, están muertos. A ver qué puntuación nos, nos da este primer macho. Y luego la hembra, creo que, que era lo que se, disparamos en primera ocasión. Vemos la sangre, muy buen impacto. Otro buen sangrado con el segundo. Ya está perrete ahí con él y vamos a ver qué es un macho un diamante un diamante 20 con 70 una muy buena puntuación la verdad que, que es bonito el animal en pleno vuelo qué preciosidad de, de anima vamos a, a disecarlo y vamos a recoger el otro a ver qué qué puntuación es arroja, venga aparte busca venga ya perrete lo encuentra ya tiene el, el rastro, sale corriendo Y vamos a A recogerlo Vemos aquí los sangrados Ha sido también un buen sangrado Escuchamos una llamada de advertencia de una hembra De faisán Y verte ya no se llama Ahí, queremos ir despacio No quiero correr Por si me salen me salen otros animales Ahí vemos a otro, vamos a ver Uno Y dos Vaya ah, Me he gastado la munición, creo que, que creo que le he dado, eh. creo que le he dado. Ya está y correteando, buscando al a la hembra que disparamos en primer lugar antes que del diamante. Si sí, vamos a pegar una carrerita porque luego vamos a, vamos a volver hacia atrás. A ver qué animal es. Efectivamente una hembra, una plata, siete puntos y vamos a, a recoger al, al otro. Vamos a pegar una pequeña carrera en dirección a más o menos donde lo hemos impactado. También que he disparado ¿Sí? mal eso. Venga, parrete, gente conmigo. Han sido malos disparos quizás porque tengo mal calibrado la, la escopeta. Venga, parrete, búscamelo. Ya sale el perrete corriendo. Y ya vemos ahí si sí, vemos el, el sangrado. Si sí le hemos dado. Sí, el, el último disparo si sí le hemos dado bien. Vamos a ver. Bronce, 7 con 10 venga, busca a, a subir a uno más por ahí ahí vemos, vemos dos volar vamos a ver uno y dos creo que sí le he dado uno porque le, le he visto caer así pero el otro el otro no vamos a a recogerlo por los colores creo que eran hembras porque era muy muy oscuros pero bueno ahora saldremos de dudas a ver qué Qué tipo de animal es Derrete ya está buscando el rastro Vamos a, a reponer la munición Sí, vemos aquí el impacto Así que ha pegado un volantón No lo habremos dado con mucho impacto Pero vamos a ver qué, qué puntuación nos, nos arroja Vemos aquí el sangrado O sea que entonces estará más adelante Vamos a pegar una carrerita, ahora no nos importa. Puesto que lo, como estamos de faisanes es lo que nos interesa, es que levanten el vuelo y y salgan huyendo para poder hacer el, el disparo. Ya vemos ahí el, el contorno, vamos a ver, vaya, mira. Dice que en tierra cuando le hemos disparado en el aire el primer bug de la nueva actualización. En fin, me extrañaba que lo hubieran corregido todo escuchemos una llamada de ciervo de cola blanca de advertencia vamos a mirar con los prismáticos mira, ahí tenemos ahí un pavo nivel 2 y un ciervo ya no ha visto sale el ciervo huyendo y el pavo igual así que os voy a poner el mapa donde ha sido batido y luego montar el vídeo mira veis el mapa en el lago justamente que está encima de la hacienda